Muy buenas amigos instalador, aquí Camilo Sebastián con otro video de valor para ayudar a los compañeros del aire acondicionado a vender por internet. En el video de hoy eh, quiero hacer un, un, una reflexión importante, sobre todo para muchos compañeros que, que me lo consultan. Nos vamos a poner en situación, yo soy un... Yo, tú o muchos de los que ven en el canal, eh, un instalador profesional que nos hemos formado, nos hemos sacado las acreditaciones eh, para instalar aire acondicionado, para lo que es el manejo de gases fluorados, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, nos, con este esfuerzo nos hemos transformado en un profesional de la instalación y hemos decidido dedicarnos a esto. Eh, hasta hace unos años atrás, 10, 15 años atrás, con esta situación, es decir, la de autoformarnos, de formarnos en el, en el plano técnico, eh, posiblemente ya era suficiente para ganarnos la vida eh, bien. ¿Qué es lo que pasa a día de hoy? Nos encontramos con la siguiente situación. es que eres? Tú, soy yo, somos todos profesionales técnicamente bien formados, capaces de dar un servicio de calidad para instalar máquinas, para dar servicios, para dar reparaciones, pero nos encontramos con que no tenemos trabajo. O tú no tienes trabajo, o tú no sabes si la semana que viene vas a tener trabajo, si te van a llamar los clientes o te va a llamar un contratista para, para hacer instalaciones efectivas. Esta situación que te provoca eh, ansiedad, incertidumbre, eh, que no tienes previsibilidad para, para saber si vas a tener para pagar las facturas, los gastos diarios de familia, eh, es una situación muy angustiante y yo he pasado por allí y yo creo que casi todos hemos pasado por allí. Entonces, la reflexión es la siguiente. Eh, tenemos que entender nosotros los instaladores, como casi todos los trabajadores del mundo, de casi todos los sectores, que hoy por hoy, eh, con la competencia en cuanto a cantidad de profesionales que hay ahí fuera, eh, queriendo entrar al mercado de trabajo, no vale únicamente con el conocimiento técnico. No es suficiente para, para sobresalir, para destacar, para que te tengan en cuenta eh, con, con, con seguridad. No vale solamente con ser bueno técnicamente para, para servicios de, de aire acondicionado. Hay que tener una, una segunda aptitud eh, muy desarrollada, y que es el de las ventas. El de saber vender, el de saber hacer el marketing previo a las ventas, eh, que va a darnos a nosotros la tranquilidad de saber que tenemos clientes cada semana, cada mes, cada año, sin tener que preocuparnos y sin tener la incertidumbre de saber si vamos a trabajar o no. Entonces, este video sobre todo tiene que ver con eso. Tú tienes que tener claro, tienes que tener el entendimiento y la conciencia de que además de ser bueno técnicamente, tienes que aprender a trabajar el marketing de tu empresa, de tu marca, de tu servicio, en tu comunidad, en tu ciudad, el marketing y las ventas, ¿vale? Es decir, el marketing y todas las acciones que vamos a hacer previas para conseguir ese cliente que se fije en nosotros y luego la venta y el cierre de venta, ¿no? Entonces, todas estas aptitudes que tienen que ver con las ventas, yo los animo a que entren a YouTube, hay un montón de tutoriales de profesionales que saben del tema y les pueden orientar y en, con respecto al marketing, pues todo lo que tiene que ver con la captación de nuevos clientes en redes sociales o repartiendo eh, publicidad en las comunidades, de la forma que sea, todo es válido para, para conseguir la, llamar la atención de nuestro cliente objetivo. Pero es importantísimo que tengamos claro que tenemos que ser muy buenos técnicamente, pero sobre todo tenemos que ser buenos vendedores buenos captadores de nuevos clientes constantes que vayan entrando a nuestro correo electrónico, a nuestro WhatsApp, a, nuestro, eh, a nuestra empresa, a nuestro negocio, para que nosotros vayamos poco a poco enviando información, enviando presupuestos, haciendo asesoramiento, visita técnica, de toda esa gente que va entrando, porque nosotros hemos, el hemos hecho el trabajo correcto del marketing previo para tener esos clientes en el futuro más cercano y no tener la incertidumbre de no trabajar. Esto ha sido todo por este video, espero que les haya servido la reflexión, eh, como siempre, conocimientos técnicos y conocimientos de marketing y ventas. Si no tienes esto claro, lo tienes muy difícil para salir adelante en el futuro. Te lo recomiendo, yo he pasado por ahí, me he golpeado mucho y hasta que lo he entendido, me he arremangado, me lo he aprendido y por suerte, gracias a hoy, tengo un negocio con Salud que me permite tener, digamos, previsibilidad y trabajos constantes cada semana. Te dejo un saludo grande. Espero tus comentarios, la campanita, que te suscribas a mi canal. Y ya volveremos con otro video de valor para ayudarte a vender tus servicios de aire acondicionado por internet. Adiós.